hasta la denuncia de corrupción se pasa como que no importan muy buenos Agradecer a días gracias doña Felicia el gracias café Felicia y, por y el... tu rico té. <risa> <risa> muchas gracias gracias, gracias. Eh, muy gracias. bien que cae eh. salud Raquel ¿Y los españoles? Las... No, Francis está salud, libre hoy. Okay. Salud. Salud. Salud. Muchas gracias doña Felicia. Pues bien, dice Temo que si la economía del país va bien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 de la provincia de Hermanas Mirabal en la Casa Comunitaria, doctor Manuel Tejada Florentino. Los están invitando a una tarde de adultos mayores eh, para celebrar el natalicio de Juan Pablo Duarte y dejar aperturado formalmente el espacio de hombres y mujeres comprometidos. Calle Sánchez, municipio de Tenares, sábado 26...